Bueno, hasta ahora yo vine temprano a trabajar para ayudar del recogido a ganar los juegos que, que, que, que Dios me ponga en el camino y tras me siento bien hasta ahora. Espera que te usen como, abridor. ¿Cómo abridor? ¿No? Serio, no me siento bien como relevo, lo saben, en la carrera. Después que empecé a abrir me siento mejor como abridor. ¿Qué, ¿Qué te parece el ambiente el primer día? Muy bueno, muchos muchachos jóvenes animados aquí. Creo que va a ser un buen año. Me siento muy bien aquí. Muy bien, gracias. Seba.